Buenos días. Buenos días con todos. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, chicos. ¿Me escucha? disculpen la, la paciencia y la demora creo eh, gracias por estar reunidos aquí hoy día y vamos a seguir este creo que ya no vamos a esperar a todos creo que ya es tiempo suficiente para que los demás eh, se hayan podido este ya reunir con nosotros y vamos a empezar con este pequeño taller eh, para que ustedes este aprendan y desarrollen esta actividad ¿sí? así que vamos a empezar A ver ya. ¿Se escucha todo claro chicos? ¿Están listos? ¿Están este, emocionados como yo? Ya bueno, buenos días chicos eh, El día de hoy nosotros este, vamos a hablar sobre lo que vamos a elaborar Un pequeño taller de pre prehistórico sobre eh, los fósiles ¿no? Oye, Yo estoy muy contento de, co de poder compartir con ustedes eh, Esta pasión que quizá usted, con ustedes este, me gusta mucho a mí y, eh, y si ustedes no conocen sobre el tema no hay problema no Hasta creo que es una perfecta oportunidad para que ustedes eh, bien este conmigo eh, puedan conocer del tema y bueno entonces empezamos con los fósiles chicos ya eh, antes que todo este, quiero que me dejes comentarios sobre qué esperas de ver este de este qué esperas aprender de este taller eh, bueno bueno, chicos, este empezamos con los fósiles. ¿no? Quería saber de ustedes eh, cuántos de ustedes conocen de esto eh, y si no lo conocen, el problema eh, qué creen que ustedes para ustedes son los fósiles. No de esos veces, muchas veces pensamos en ellos. Este quizás lo primero que recordamos a la mente. Algunos son, eh, se nos ocurre un dinosaurio. Eh, bueno, los fósiles son restos de vida del pasado. Eh, son restos de vida del pasado, seres que vivieron hace muchos, muchos, muchos millones de años, muchos años en el pasado, ¿no? Es decir, hablamos de animales prehistóricos. Cuando hablamos de seres vivos del pasado, eh, quizás les mencioné se les viene a la mente seres como eh, los de Jurassic Park, ¿no? O eh, todos esos eh, maridos que quizás nos llaman la atención, o que hemos visto a veces en películas, o quizás nos recuerdan nos recuerdan que a este, seres como los de la época era del hielo. Eh, antes que todo chicos, ya vamos a llegar a ese momento, no se preocupen, ya vamos a empezar a hablar de todo, desde cómo encontrarlo, eh, qué nos puede decir y ah, sobre cualquier fósil que a ustedes les guste. ¿no? Así es, este, sé que muchos de ustedes este cuando piensan en un seres del pasado, eh, se les recuerda, como les digo, de películas que quizás a ustedes les gustan, ¿no? Como Parque Jurásico, La Era del Hielo, ¿no? Y todos ellos, este, vivieron de verdad una vez en el pasado. como vamos a ver ahorita? Bueno, cuando ustedes piensan en fósiles, eh, como decimos, seres que ya no están con nosotros. Son seres que vivieron en el pasado. Y cuando hablamos de seres vivos, no solo nos referimos quizás a nuestros famosos dinosaurios, ¿no? Hoy hablamos de plantas, hablamos de caparazones, de insectos, de moluscos que vivieron hace mucho, mucho, mucho, muchísimo tiempo, ¿no? A veces lo que queda de ellos son, digamos, las partes duras o imprentas de ellos, digamos, lo que alguna vez fueron ellos, no quedan totalmente lo que ellos alguna vez fueron. Entonces, a veces también nos podemos acordar de muchos de estos seres vivos del pasado mediante lo que quedó de ellos. Y una vez todos estos seres que a nosotros nos gusta, alguna vez vivieron en el pasado. ¿no? Y nos referimos a todos los complejos de seres vivos como hoy en día los encontramos en nuestros bosques, en muchos lugares del mundo, ¿no? Animales que existen, viviendo en conjunto. Y sé que todos chicos, algunos de estos, todos estos seres vivos, algunos tienen algún gusto en particular, ¿no? No, por ejemplo, yo en y sé que a veces, muchas veces nosotros no sabemos cómo fueron ellos de verdad en el pasado, porque vivieron hace muchos, muchos años, ¿no? No estamos a veces muy seguros, ¿no? Pero a veces, este, siempre nos gusta eh, pensar sobre cómo ellos alguna vez fueron, ¿no? Por ejemplo, déjame presentarte acá a un, este, a un pequeño, a, a mí, en lo mío en lo personal por ejemplo, aquí te presento a Archops o también llamado Archi, Archi quizás es un, es un Pokémon que Está basado en, en que sale en la serie de los Pokémones y está basado en un fósil para que, contándote entre ti y tú y yo. Está basado en lo que alguna vez fue eh, una, de las, una de las ancestras de las aves que vivió durante las épocas de los dinosaurios, a fines del Cretácico. Y es, y es llamado el, el famoso Arqueopteris, ¿no? En el cual hoy día se encontraban este igual se encontraban restos, ¿no? Y se pensó que era, por, por así decirlo, un ave emplumada, un dinosaurio emplumado, ¿no? Entonces, eh, así como nosotros, este, eh, muchas veces nos gusta imaginarnos cómo pudo haber sido esto, ¿no? Cómo puede haber sido este pequeño animal que tanto nos gusta, ¿no? Si yo quiero saber cuál es tu fósil que a ti más te gustó. ¿Y por qué? ¿Y cómo crees que vivió? ¿Cómo crees que, se... ¿Cómo crees que vivía? Quiero que me dejes en tus comentarios. Eh, ¿Cuál fue el que a ti más te gustó? Déjamelo saber ¿Sí? Eh, ¿Pudiste llegar a escribirlo? Ya, listo chicos Vamos a continuar con entonces con el, con el, vamos a, ¿ya escribiste cuál es tu fósil que más te gusta? Listo. Entonces chicos, ahora que ya sabemos este, bueno, tenemos una idea de que los fósiles son seres que vivieron alguna vez en el pasado. Quiero que ustedes este, si piensen ahora, ¿qué tan antiguos son? si son este son muy activos. ustedes qué creen creen que vivieron hace cuántos años hace cuántos años del pasado creen que vivieron algunos qué ustedes creen cientos de años miles de años pues la verdad es que vivieron eh, hace muchos muchos millones millones de millones de años chicos no pero millones de años no. y cuando hablamos no solamente de unos millones de años eh, hablamos que ellos existieron este, no unos cuantos millones de años, ¿no? incluso, sino cientos de años, cientos de millones de años. ¿no? Incluso unos datan de hace unos 600 millones de años aproximadamente. E incluso algunos muy raros, casi casi tan antiguos como la Tierra misma. ¿no? Y hablando de la Tierra, chicos, ¿ustedes creen cuál es la edad de la Tierra? no? ¿Cuál es la edad de nuestro querido planeta? O sea, ¿Cuántos años, que lleva nuestro planeta existiendo? ¿Ustedes qué creen? Espero que hayan adivinado y si no, no hay problema. Pues yo te cuento que la verdad, la, edad, la Tierra tiene una edad de aproximadamente 4.6 miles de millones de años. Eso es mucho, mucho tiempo para que se haga la comparación. Eh, existe una famosa anécdota donde se compara el tiempo existen en esa tierra bueno, en un día, ¿no? Eso es mucho, mucho tiempo, como te digo, ¿no? Y a lo largo de que he empezado, en la tierra han pasado muchísimas cosas. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Para una idea de cómo es el tiempo, imaginemos que la tierra aparece, comprimamos la edad de la tierra en un año, es decir, agarramos la edad de la tierra, un año, digo, sí, un año. Entonces, digamos que empezamos el primero de enero, la tierra aparece un primero de enero, ¿no? Aquí. El fines de febrero, hace millones de años aparecen las primeras rocas. Bueno, a mediados de abril, hace 3.400 mil millones de años aparecen los primeros seres vivos, los más simples que podemos encontrar, animales como algas, animales como, como eh, células, formas de vida sencillas, ¿no? Luego, a lo que es a, lo que es a, a la de diciembre muchos muchos meses después eso sería como decir hace 200 hace 225 millones de años aparecen nuestros queridos dinosaurios no y para, desde, para la vísperas de navidad para lo que sería unos tan solo seis días después eso equivaldría a hablar a 600 millones de años no 65 millones de años eso sería la fecha en que se extinguieron estos estos estos seres vivos no ...y para lo que sería la, el último año de, el último día del año... ...el 31 de diciembre... Aparecerían, ...en los últimos 5 millones de años... ...aparecerían los humanos... ...y en el último minuto aparecería nuestra... ...civilización como tal, ¿no? Eso sí, por ejemplo... ...hacemos que un año... ...equivalga a lo que la Tierra lleva existiendo... ...y los acontecimientos de los seres vivos... ...que eh, eh, han empezado a aparecer en ella... Entonces, ...esto quiere decir, chicos... Al lado de la Tierra ha habido un montón de tiempo, ¿no? Hablamos de eras geológicas. Hablamos desde que se formó la Tierra, cuando era una bola de fuego incesante, que poco a poco fue, fue enfriándose hasta hacerse roca, y sobre ella empezaron a aparecer los mares y le empezó a aparecer la vida, desde formas de vida muy sencillas, en el que llamamos en el periodo cámbrico, y poco a poco estas fueron evolucionadas formas de vida muy más complejas, ¿no? los periodos, ¿no? Estamos hablando de la primera era geológica, la paleozoica, ¿no? Paleo viene de antiguo y zoico viene de vida. ¿no? Entonces, este, estamos viendo acá, por ejemplo, eh, los primeros seres vivos que han aparecido, ¿no? Desde las formas muy sencillas, los primeros este, invertebrados, y luego poco a poco aparecen seres vivos como los primeros peces, los... luego posteriormente los primeros anfibios, los primeros reptiles. El, eh, durante el periodo demónico de, de Caraboní, fue los primeros bosques, ¿no? Y finalmente los primeros ancestros de los mamíferos durante el periodo pérmico. Vean chicos, durante la era de eh, que es la segunda etapa del la segunda, eh, después del Paleozoico, vienen lo que, es el, lo que es la edad de los reptiles, la famosa llamada edad de los reptiles, ¿no? Uno tiene tres etapas, el Triásico, el Jurásico y el Cretásico, ¿no? Y todas ellas justamente están divididas porque coinciden con las tres etapas, ¿no? Con la aparición de los dinosaurios en el Triásico, con eh, su esplendor, con el mayor tiempo en que hubo, eh, se desarrollaron durante el Jurásico y con la herencia eh, y con la desaparición de ellos en el periodo Cretácico, ¿no? Entonces, chicos, ustedes quizás recuerdan mucho su película eh, que a muchos nos gusta, y yo me incluyo, es este Jurásico, o Parque Jurásico, ¿no? Por ejemplo, ella está, está ambientada, o lo que ella nos quiere contar es cómo fue la vida, y cuáles fueron los seres vivos que vivieron en aquella época. Para cada periodo, de, cada periodo geológico, hay una especie, hay especies particulares de seres vivos que vivieron para dicha época ¿no? y que existieron hasta el día de hoy. ¿Sí? Luego finalmente chicos tenemos lo que es la era Cenozoica Y tenemos dos periodos muy importantes, el periodo terciario. Y el periodo cuaternario. Tenemos la este periodo es como, conocido como la edad de los mamíferos. Y eh, es un periodo en el cual este, los mamíferos se desarrollaron y se empezó a eh, desarrollar la Tierra. ¿no? Y dentro de este periodo, en el periodo cuaternario, tenemos lo que es el famoso periodo del o también conocido como la era de del hielo. ¿no? donde quizás ustedes se recuerdan también a nuestros famosos este, compañeros como si eh, Maru ¿no? esa película que quizás muchos nos gusta y finalmente hoy día a la era actual ¿no? donde estamos nosotros que estamos en el Holoceno ¿no? ese sería el periodo actual en que nosotros vivimos entonces si ustedes se dan cuenta chicos eh, antes de que nosotros llegáramos a la edad del hombre ha habido muchas muchas cosas que han pasado ha habido una era de hielo, ha habido una era de los comíferos, antes de ellos estaban los reptiles, que son, entre ellos están los dinosaurios, los reptiles marinos, voladores, los grandes reptiles que dominaron la Tierra durante un aproximado, entre, entre un aproximado de más, un poco más de 100 millones de años, y antes de ellos, la Tierra como tal también tuvo otros seres vivos durante un mucho, mucho largo tiempo en el Palio Suico. Y no hay que los chicos, que en realidad, antes de que aparezca incluso la vida misma, eh, hace mucho, mucho tiempo, existió la Tierra, ni siquiera tenía una, una vida muy sencilla, hablamos de células y algas, ¿no? Y durante mucho tiempo fue así. Entonces, chicos, lo que quiero decirles como hoy día, es que cada, cada era o periodo geológico tiene una vida, tiene una especie de seres vivos en particular, ¿no? Por ejemplo, sé que muchos de ustedes recordarán a, a los mamuts, ¿no? De la era del hielo y por ejemplo los mamuts eh, ellos vivieron en un periodo que hacía muy muchas, muy bajas temperaturas donde la, prácticamente la tierra estaba cubierta grandes partes de la tierra estaban cubiertas de nieve ¿no? entonces todos los seres vivos que vivieron en esa época tenían un abundante pelaje ¿no? específicamente los mamíferos ¿no? para poder refugiar para poder eh, defenderse o poder vivir a estas condiciones en las que vivían ¿no? entonces el ser vivo de esta época, un reflejo de cómo fue el, el lugar en que vivió, ¿no? obviamente, si vivimos en un lugar muy caliente, también este, los seres vivos también se van a comportar de una manera diferente. no Así como cuando vamos a la playa o vamos a, cuando vamos a un lugar muy frío, nos olvidamos, igualmente los seres vivos buscaban maneras de cómo podrían sobrevivir estas condiciones. ¿no? Entonces, chicos, ya que más o menos sabemos que los seres vivos vivieron hace mucho, mucho tiempo y en distintas en distintas épocas de, de la historia de la tierra entonces vamos a saber y cómo se llegaron cómo llegaron del pasado hasta hoy en día ustedes cómo creen ustedes cómo creen que se forman estos seres vivos que cómo es posible que hoy en día menos haya quedado algo de ellos entonces bueno, eso vamos a hablar hoy en día no Primero que todo, chicos todos nuestros queridos seres vivos que sufren a veces este la muerte, ¿no? Un estado natural en el cual este, muchas veces fallecemos, ¿no? Entonces, los seres vivos en algún momento de su vida llegan a fallecer o mueren, ¿no? Entonces, sus restos caen sobre la tierra, ¿no? Y específicamente muchas veces pueden ser cubiertos por lo que es en una cuenca sedimentaria, o mejor dicho, un lago o, o algún lugar, ¿no? Eh, sus restos de ellos eh, se depositan o se caen sobre el suelo. Luego, chicos, tenemos lo que es el proceso de fosilización. ¿no? Entonces, ¿cómo va? Una vez que ha fallecido nuestro querido amigo, se queda en esqueleto. Sus restas, sus, las partes más duras de él, son las que se quedan, mientras que las partes blandas son descompuestas por el ambiente, por las bacterias. Entonces, estas partes que quedan de él, las partes duras, puede ser un esqueleto, un caparazón, eh, queda eh, sobre la superficie o el suelo. Y este luego es cubierto poco a poco por pacientes. La, durante los años que vienen por el suelo mismo, lo va cubriendo, ¿no? Entonces aquí nuestro pequeño eh, resto de nuestro ser vivo, poco a poco se va eh, cubriendo de lo que es hueso, roca o mineral, ¿no? Y con el tiempo, mediante otros procesos geológicos, eh, nuestro pequeño resto queda descubierto hacia la superficie, ¿no? Para que nosotros hoy en día lo encontremos, ¿no? Eso chicos, también es lógico asumir que como están en una capa de suelo nuestros queridos fósiles, en alguna, es, es lógico asumir como las capas de más, las capas que están más cerca de la superficie, que son las que pisamos, tienen fósiles más recientes comparados con las capas que están mucho, mucho más profundos y Tienen fósiles muy, mucho más antiguos que las que están arriba. ¿No? Entonces, eh, sin embargo, eh, hoy en día debido al levantamiento de las montañas podemos encontrar muchas veces eh, fósiles que hoy en día están en la superficie, en lo que es el, en, eh, en lo que es el, el la suelo, la tierra o digamos, en las rocas que podemos eh, sobre la superficie en la que nos encontramos. ¿no? Para hacerte una idea, vamos a casos reales que quizá puedes visitar acá en el Perú, ¿no? hablamos vamos con lo que es este el desierto de bucaje, ¿no? Que está en el Ica. El desierto de Bucaje alguna vez fue un gran este fue un gran este, mar, un mar antiguo, en el cual vivían los famosos eh, los conocidos ancestros de las ballenas que hace poco se han descubiertos, ¿no? Entonces tú puedes ver acá, por ejemplo, acá están excavando los paleontólogos fósiles o. o el resto de lo que alguna vez fue una gran cuenca marina, ¿no? un gran un antiguo mar en el cual vivieron estos pequeños, estos grandes seres vivos. Perdón. Así como también puedes encontrar, digamos, en las grandes montañas, en lo que es, el, por ejemplo, en la sierra de nuestro querido Perú, en las montañas, a veces en las capas de rocas o en los suelos, puedes encontrar lo que a veces es alguna vez el caparazón de algún animal, ¿no? en este caso un amonite, ¿no? El cual alguna vez es el resto de un caparazón, de un, de un antiguo cefalópodo que vivió en, el, en, el, en un mar. ¿no? Eso quiere decir que mucha, hace mucho, mucho tiempo, las montañas en las que vemos acá alguna vez fueron un mar antiguo. Y así, a lo largo de la historia de la Tierra, ha habido muchos periodos en los cuales nuestros queridos animalitos han vivido en, un, en lo que alguna vez hoy en día los encontramos en el suelo, hoy en día es roca. Un, alguna vez lo que hoy día son las montañas, alguna vez fue mar, ¿no? Y así a lo largo del tiempo, el paisaje de lo que es nuestra querida Tierra ha ido cambiando. Han ido pasando de lo que es este, desde un mar antiguo hasta la época de nuestros queridos dinosaurios, la de hielo, ¿no? hasta llegar a lo que es hoy en día nuestro, el que aparecieron nosotros las personas, ¿no? Y empezamos a, a empezar a poblar el planeta, ¿no? Esto quiere decir chicos que a veces, este, muchas veces nosotros, este, aparecemos mucho, mucho después nuestros queridos fósiles. Entonces, este, esto a veces, eh, quizá, eh, no es posible que quizá, digamos, nuestro antepasado nuestro haya podido convivir, quizá con los dinosaurios, pero sí, quizá puede haberse encontrado con los grandes sí, mamá, ¿no? Sí, chicos, así los fósiles, como ustedes ven, nuestros fósiles, o bueno, los restos de nuestros seres vivos, que quizás a muchos a nosotros nos gustan, nos ayudan mucho a descubrir lo que es el pasado, ¿no? nos iluminan el camino del pasado, ¿no? Porque ellos son un reflejo del, del lugar en el que vivieron. Por ejemplo, así tenemos desde la formación de la Tierra, hace 4.6 millones de años, tenemos, hemos vivido muchos, muchos periodos geológicos hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ayúdenme a repasar, por ejemplo, con, con este pequeño gráfico. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la era paleozoica, ¿no? Después de que se formó la Tierra, hace 5 millones de años, se formaron los trilobites, ¿no? Y otros seres vivos, formas de vida más sencillas, ¿no? Por ejemplo, los trilobites son muy característicos, ¿no? En el periodo cambri ¿no? Luego, al lado del paleozoico, el paleozoico tenía distintos periodos, como el Ordovícico, el Silúrico, ¿no? donde aparecieron los primeros este, peces, peces simples, los peces, este, eh, peces, os, eh, peces óseos peces no, pero <risa> los peces eh, óseos, los peces acorazados, en el Devónico, luego en el, en el carbonífero aparecen los primeros bosques. Eh, y luego, chicos, durante el Pérmico, que es el fin del periodo Paleozoico, entre, siempre entre cada periodo, entre Paleozoico y Mesozoico, siempre ocurre un gran evento que extingue a la mayor parte de los seres vivos. ¿no? ¿No? Entonces tenemos un paso de lo que es el Paleozoico, donde aparecieron las primeras formas de vida, que están los, eh, los peces, los invertebrados, los primeros insectos, bosques... Eh, pasamos a un, lo que es este, el Mesozoico ¿no? que es este lo que es la edad de los reptiles donde aparecieron los, los nuestros queridos dinosaurios ¿no? en el Triásico y luego en el Jurásico fue donde más ellos se desarrollaron también aparecen las primeras eh, donde también abundan nuestros queridos amonites y también tenemos finalmente el Cretácico donde ellos llegan a extinguirse ¿no? Entonces, a fines del Cretácico, que es el Mesozoico, pasando al Cenozoico, hubo una gran extinción donde se extinguen nuestros queridos este, amigos, y luego pasamos a lo que es el Paleoceno, y en el Cenozoico, ¿no? Donde es este. El Cenozoico es conocido porque está toda la edad de los, nuestros queridos este, mamíferos, que poco a poco se fueron desarrollando, y este dentro de ellos hubo un grupo que fueron nuestros ancestros que fueron este, evolucionando hasta ser nosotros el día de hoy, ¿no? Y nosotros todos los que buscamos eh, y eso quiere decir que antes de lo que el suelo que nosotros vivimos, que es nuestra época actual, hubo una gran, eh, una gran historia de muchos seres vivos que vivieron antes que nosotros, ¿no? así como nosotros vivimos en esta etapa de acá y este suelo de acá que no, somos nuestra etapa actual hubo muchos seres vivos que pasaron por el mismo periodo hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, chicos, cada fósil vivió durante una época, y es por eso asumir que cada época este, está representada con una capa de suelo. Entonces, chicos, si a ustedes les gusta esta charla, eh, les invito a que pasen por el Museo de Historia Natural, el recorrido virtual, y eh, también pueden este, revisar en internet, por ejemplo, la historia de un fósil, ¿no? para que ustedes sepan más sobre ellos no Eso. Eh, ahora chicos pueden visitar este lo que es el modo solar ¿no? que contiene fósiles como el preciosaurio, amonites ¿no? y yo los espero chicos que algún día ustedes eh, puedan conocer más de este tema no muchas gracias y ahora vamos a pasar a lo que yo te he contado lo que nos este quiero que elabores conmigo eh, un yacimiento fósil eh, en el tiempo, ¿no? Con tus fósiles que a ti más te gusten, ¿no? Y hoy, día, ahorita mismo, pues, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. En un pequeño, de una manera muy sencilla y con eh, cosas que tú puedes tener a la mano, ¿no? Y que puedes conseguir de una manera muy económica y muy sencilla. Gracias ¿no? a chicos. Yo quiero que ustedes estén en una hojita aparte, copien estos nombres, ¿no? Quiero que copies estos nombres de esta acera porque también los vamos a usar para nuestro yacimiento de fósiles. Así que te doy unos minutos para que vayas copiando y alistando tus materiales mientras eh, vamos para que empecemos a hacer esta pequeña actividad. <risa> chicos me escuchan ya vamos a empezar a hacer este nuestro querido taller de fósiles nuestro querido yacimiento de fósiles entonces chicos si ustedes me pueden escuchar y pueden ver mis manos lo que vamos a hacer hoy en día es nuestro querido nuestro taller o nuestro eh, fósil no nuestro yacimiento de fósiles ¿no? entonces para eso yo te he pedido hoy en día que tú traigas eh, materiales que tú puedes conseguir, digamos, en un lugar eh, muy cercano, ¿no? Por ejemplo, no eh, es te he pedido que busques un frasco, puede ser un recipiente cualquiera, eh, un tupper, un frasco que tenga vacío, de lo que sea, eh, no tiene que ser igual que el mío, puede ser cualquier frasco que tú tengas en casa, no hay problema, puede ser cualquiera, no hay problema, solo tiene que ser un recipiente puede ser de cualquier tipo, ¿no? Te pedido que traigas hoy en día, ¿no? que traigas sal, lo que puedes conseguir en una tienda. Te pedido también que traigas pizas eh, de colores, que puedes eh, encontrar en cualquier librería cercana, ¿no? un paquete, puede ser pequeño o grande, no hay problema, tú mismo vas a meter, tú vas a ir haciendo, tú vas a ver cuánto necesitas y cuánto no, no hay problema, puede ser una, dos, tres, estas no hay problema, no son, eh, son sin puedes encontrarles en una librería cercana. Por último chicos, eh, lo último que vamos a necesitar es este, la, la plantilla de los fósiles, y yo les este eh, porque son con estos fósiles los que vamos a poner en nuestro querido yacimiento. Eh, sin embargo, si tú no has esta esto, te cuento que tampoco hay mucho problema, lo que tú vas a hacer eh, también, si no tienes eso, no puedes imprimirlo, no hay mucho problema, yo te invito eh. Chicos creo que ha había un problema, <risa> algún momento. Chicos no sé si han estado viendo lo que yo les estaba explicando, pero bueno les está explicando un poco los materiales que vamos a usar para este pequeña para nuestro taller, ¿no? Entonces chicos, como les estaba diciendo, eh, una, pequeña, una pequeña plantilla de fósiles que vamos a poner en nuestro yacimiento. Ahora, si tú no puedes imprimir esto, eh, quizás porque no tienes impresión, no se a un lugar donde hacerlo, no hay problema, también este, puedes dibujar eh, los fósiles que a ti más te gusten y con ellos puedes ponerlos ahí, también puedes dibujarlos de un tamaño adecuado y luego puedes hacerlo tú con los posibles que quizás tampoco saca los que más te gustan, quizás tú quieres poner un sol, etc. Eso no hay problema. Puedes dibujarnos también y con eso puedes. podemos ponerlo. Tengo que enseñar Luego también, como está diciendo, este es un recipiente, un recipiente cualquiera. No necesitas ser un franco, puede ser un tupper, un mantillo vacía, lo que tú tengas en casa, no hay problema luego también necesitas un paquete de sal, un paquete de, de sal que puedes comprar en una tienda y también te he pedido que hoy en día que traigas pizzas, pizzas eh, de colores eh, que puedes encontrar en alguna librería cercana, no son muy son económicas y bueno todo esto puedes conseguirlo a la mano, no? Por último, eh, lo que necesitas también eh, es, te recomiendo tener también eh, una pequeña bolsa con la cual eh, vamos a empezar a, vamos a bien una bolsa cualquiera, no necesitas muchas, necesitas una, no más, no problemas y por último eh, cosas penales pero también importantes eh, vamos a echar una tijera para nuestras cosas y por último vamos a necesitar eh, algo duro para rascar las tizas en este caso puede ser una cuchara y bueno, cinta, y cinta adhesiva entonces chicos, lo primero que ustedes quiero que hagan conmigo, vamos o a empezar a hacer, eh, quiero que, quiero que este, ustedes empiecen a recortar los fósiles de la plantilla junto conmigo, porque son los que vamos a empezar a usar, ¿no? Entonces quiero que ustedes junto conmigo empiecen a cortar los fósiles que a ustedes más les gusten. Yo en este caso voy a empezar a cortar todos. En este caso, ¿no? Puedes cortarlas con un poco de papel, eso no hay problema. Pero le, lo importante es que cada una esté separada de la otra. chicos una vez que ya tenemos nuestras cosas eh, separados eh, vamos a patinar ¿cómo estamos? ¿cómo van ustedes? ¿ya acabaron? Coméntame en el chat si ya estás listo si ya acabaste de recortar los, las figuras de nuestra plantilla ¿no? para luego vamos a pasar con lo que es nuestras tizas Listo chicos, ya están listos. Llegaron ahora a recortar los que son las figuras. Ahora, con lo que es este... Ahora ya que tenemos nuestros fósiles recortados, listos para usarlos, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a ponerlos a un costado porque luego los vamos a usar. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo en este caso también te recomiendo tener un recipiente. Un recipiente donde vamos a hacer unas pequeñas mezclas nos vamos a poner en ese recipiente y lo que vamos a hacer es empezar a hacer este vamos a empezar a abrir un poco de la sal vamos a abrir el paquete vamos a abrir el paquete de la sal y lo que vamos a hacer es empezar a hacer con nuestro frasco al costado y obviamente nuestro frasco debe estar abierto vamos a empezar a agarrar de nuestra sal vamos a sacar vamos a empezar a echar digamos yo voy a echar acá las cucharadas voy a empezar a sacar un poco de sal ¿no? vamos a echar un poco más o menos por ejemplo para mí me parece que por el momento está bien pero voy a echar un poco más porque voy a echar esta sal la voy a echar en este franco entonces vamos a empezar a hacer así porque luego una vez más o menos veo que mi, mi se este ve bien para poder echar lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro paquete de lo que son las tizas y vamos vamos a sacar una tiza del color que más nos guste en este caso yo voy a escoger y lo que voy a hacer eh, es con la cuchara que yo tenía, eh, voy a empezar a rascar sobre la sal, la tiza, de, modo, de una manera muy, muy suave, pero fuerte, sobre una manera lenta, perdón, pero fuerte, de manera que poco a poco el polvo de la tiza caiga sobre la sal. hacer esto con paciencia una cuchara, una cuchara eh, o algo duro para poder rascar lo que es la tiza ¿no? entonces me parece que bien, ahí está bien creo vamos a ver luego si ha sido suficiente entonces lo que vamos a hacer con esta pequeña tiza que a combinada vamos a dar lo que es nuestra bolsa y sobre esta bolsa lo que vamos a hacer es todo lo que está acá para poder mezclar de una manera igual o uniforme o para que todo esté de un solo color y lo por Entonces, lo que yo he hecho acá es ahora, conseguir una bolsa y puede ser una bolsa cualquiera. Y sobre esta bolsa, lo que vamos a hacer es vamos a quitar la bolsa que la sal se combine con la En este caso, por ejemplo, la híbrida se repita aquí en mi tiza me queda un color ligeramente marrón, pero no me convence, porque me parece un color marrón muy suave, ¿no? me parece un poco largo, entonces lo que voy a hacer es seguir echando un poco más de tiza, sí. y entre más polvo de tiza le echemos más fuerte va a ser el color, ¿no? entonces mientras tú vas combinando, tú puedes ir viendo si el color de la tiza es apropiado, ¿no? Perdón. Ya, eh. a comer. Aquí lo estoy haciendo con el color marrón, tú puedes usar el color que a ti más te guste primero, porque vamos a usar diferentes colores. una vez que esté mezclada la salsa, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a vaciar el top de lo que es nuestra sal. Vamos a empezar a hacerlo y vamos a hacerlo de una manera así. Entonces, yo por ejemplo en este caso, como es el, lo he hecho un poco mal, entonces la sal me va a quedar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es aplastar, por ejemplo, con una cuchara, con un cuchillo, quizás la poco la superficie de la sal, ¿no? y de que me quede un poco plano, pero no es necesario. Este caso, porque me, quedo, me cae un poco muy y de costado, ¿no? Entonces vamos a formar así y tenemos una primera capa de lo que es una sal, en este caso el color que he escogido marrón. Mm. Vamos a hacer lo mismo para otro color. Voy a otra vez repetir el proceso muy rápidamente ahora para otro color que me gusta. Un color que me gusta, o sea, un color diferente ahora de usar. en este caso voy a usar un color que me llama la atención en, en este caso voy a usar el color rojo y voy a repetir de otra vez otra vez lo mismo voy a empezar a reír el color rojo de manera que caiga sobre la salda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 A ver si es color suficiente y lo que vamos a hacer otra vez vamos a mezclar eh, otra vez lo que es pizza con la zap. y lo que vamos a hacer ahora Se me quedó aquí sir una una capa de satmoya roja quizás si ustedes se han dado cuenta hasta el momento eh, muchas estas capas estas capas de colores que yo estoy usando lo que estoy haciendo los pues estoy usando para representar lo que alguna vez son capas de distinta edad de distinta edad geológica qué quiero decir por ejemplo chicos ustedes se recuerdan quizá en el último gráfico empezamos a repasar lo que es eh, las áreas geológicas entonces ustedes recordarán por ejemplo o mejor dicho, cada, cada capa de suelo correspondía a una edad y con un fósil característico de esa edad, ¿no? Es decir, los demás antiguos de base más, los más antiguos de los arriba, ¿no? Y cada capa está diferenciada por justamente el fósil de esa época. ¿no? Entonces, para no diferenciarlos, aparte del fósil le vamos a poner eh, el tiempo de esa, de esa capa, vamos a poner, de esa capa de suelo vamos a hacer, ponerle colores. Yo quiero usar un color morado, entonces vamos a usar un color morado, y lo que vamos a hacer es rayar. Entonces lo que hace el polvo de la tiza funciona a manera de pigmento funciona como un colorante natural, bueno, un colorante en polvo a la sal, de manera que le vamos a dar el color que nosotros queramos a la sal. Suficiente y este color Lo vamos a mezclar. Nuestra bolsa. es que de la pizza como el voy a por ejemplo a mí ya es una tiza desamorada por eso siempre les recomiendo chicos tener este, otro paquete de otro paquete de tiza perdón para que ustedes vayan calculando cuánta tiza es necesaria para el color que ustedes desean y mejor ¿sabe? entonces ustedes mismos pueden jugar con estos pigmentos ¿no? ustedes mismos van a escoger si es muy fuerte, si es adecuado para ustedes. Más o menos sea un poco para así paralelo a lo que es las capas de atrás ¿no? podemos con una cuchara un cuchillo de de, de, de, de y entonces hasta ahora tengo tres colores más voy a hacer una capa más, una capa más para terminar y vamos a terminar con yo quiero en este caso yo voy a usar la capa ustedes ya han hecho en este caso yo voy a usar la capa de este color que a mí me gusta el este color verde y vamos a hacer por una, una vez más lo mismo que te estaba contando el suelo de distinta época ¿no? ¿No? a mí por ejemplo ya se me acabó esta tiza entonces voy a usar otra tiza, tiza el mismo color ¿no? el color la cantidad de polvo que uses para pintar las va a depender quizá también como te estoy diciendo del color que tú quieras encontrar en cualquier librería en tienda, así que no necesitas herramientas especiales para poder hacer esto. Esto es un poco de paciencia y un poco de creatividad. Una vez que ya tenemos, vamos a ponerle nuestras valores Blanco, y no todo de un solo color, ¿no? En este caso, la idea hace un poco y Terrible, ¿no? Entonces, esto de acá voy a vaciarlo otra vez por acá. Y, pues, lo que estamos haciendo es, estamos simulando cómo se depositan las capas de suelo a través de diferentes épocas de la Tierra. ¿no? En este caso, yo estoy depositando otra capa de suelo, en una capa diferente, de color verde. ¿no? ¿No? Y se hayan visto este tipo de cosas en anteriores, pero... Que nosotros simulemos, como les digo, cómo se van depositando las capas de suelo. Entonces, una vez que tenemos las capas de suelo depositadas eh, de distintas eras, le vamos a poner a cada capa de suelo un nombre que va a ser el periodo que va a representar. Para esto, yo te pedí que copies un nombre con las principales de, eh, el, de las eras geológicas, ¿no? No bueno, tiene que ser algo importante, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, yo he copiado las principales edades. ¿no? Soy cenozoico soy senozoico, mesozoico. ¿no? Acá mi papelito se ha manchado un poco, pero no hay problema. Yo espero que tú este, los hayas. Vamos a recortar los nombres porque los vamos a usar a manera de etiquetas. yo solo estoy recordando lo que es el paleozoico el mesozoico y el cenozoico tú puedes este ¿no? investigar más sobre esto entonces una vez que ya tenemos nuestros nombres paleozoico cenozoico y mesozoico vamos a lo que vamos a hacer ahora es sobre nuestras capas de suelo vamos a pegar por ahora eh, el nombre que le corresponde ¿no? me parece que son cuatro capas por tanto debe haber cuatro nombres entonces eh, me estoy olvidando de una y es la que es la más antigua antes del paleozoico y ese es el conocido precámbrico quizá un nombre más no familiar pero es importante es, eh, recordar todas las eras geológicas ¿no? Entonces chicos si ustedes no saben el nombre de las eras geológicas los les pido que investiguen porque son las que vamos a usar para nombrar las capas de suelto ¿no? en caso de que tengan dudas ¿no? entonces ya tenemos cuatro nombres ¿no? entonces empezando por la capa de más abajo que es la de color marrón lo que vamos a hacer es vamos a poner un pedazo de cinta adhesiva a esta etiqueta vamos a poner un pedazo de cinta adhesiva y vamos a ponerlo acá, a manera de etiqueta y vamos a ponerle en su respectiva capa, ¿no? en este caso yo he puesto el precábrico en la parte de abajo porque es la, capa, es la más antigua de esta capa el periodo, es el periodo geológico más antiguo y yo le he puesto acá, ¿no? el mesozoico no, con el paleozoico después el... chicos que sigue después del que sigue primero donde aparece el, el, el en el paleozoico ¿no? entonces vamos a cortar un pedazo de cinta adhesiva y vamos a poner el paleozoico primero ¿no? y vamos a ponerle sobre la siguiente capa en el caso la capa de color rojo Luego, para la capa de color morado, ¿qué le sigue al Palezoico? ¿Qué seguía después del Palezoico, chicos? Seguía el Mesozoico. Vamos a ponerle a nuestro su etiqueta ¿no? y vamos a ponerle sobre su respectiva capa. Por último, la capa que es la más actual y es la que nosotros vivimos en la última en el último periodo es el senoico. Entonces, sobre el senoico, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle también su respectiva etiqueta, su respectiva etiqueta al seno y eso el color verde no entonces una vez que tenemos cada capa de color con su nombre adecuado, ahora lo que vamos a poner es a los fósiles que a nosotros más nos gustan, ¿no? por ejemplo chicos, y yo tengo a lo que es el Anomalocaris, bueno, es un pequeño insecto eh, que es del Cámbrico, entonces lo que yo voy a hacer es también ponerle su etiqueta. Voy a ponerle etiqueta a la etiqueta del fósil Y lo que voy a hacer es ponerlo en su respectivo edad, en la que él vivió, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes recuerdan en qué edad vivió este animalito? Por ejemplo, este yo lo conozco, me gusta mucho Y yo sé que él vivió en el paleozoico, ¿no? Entonces, ahí lo voy a poner, ¿no? Quizá ustedes eh, no lo conocen mucho, no hay mucho problema yo también tengo ¿no? lo que es un trilobite y el trilobite vivió en lo que es el paleozoico ¿no? el trilobite vivió en el paleozoico Entonces, lo que vamos a hacer es poner el trilobite en el ¿no? en este caso, él vivió en el paleozoico así que ese trilobite vamos a ponerlo aquí al lado de este de acá así como ya les mencioné hay muchas especies de trilobites que ustedes pueden este que diferentes especies que ustedes pueden coger quizá la que más les guste la quizá más ya, ya para este darles un, un pequeño ejemplo por ejemplo acá tenemos este los trilobites este, muy, eh, y son muy eh, abundantes en el paleozoico. ¿no? entonces como son muy abundantes yo voy a poner por lo menos dos lo que más me guste y lo que voy a hacer es otra vez volver a pegarlo no, me salió bien la cinta y lo que vamos a hacer es a ponerle una etiqueta a nuestro querido trilobite para que esté de acuerdo a su ser vivo, digo, perdón, en el tiempo en el que él vivió, ¿no? Luego de eso, vamos a poner en el mesozoico a un servidor que... Bueno, por último, otro servidor que quitaste acá y que quizá les ha llamado mucho la atención, es el Doclus ¿no? este es un, este es un pesado estado del demonico de lo que es eh, el paleozoico también entonces lo que vamos a hacer es también ponerlo en la época en que vivieron los trilobites entonces chicos yo acá estoy pegando los de la plantilla ¿no? eh, quiero que mencionen algún fósil en especial por favor Coméntalo en el video de quizá para usarlo ahorita en este video. Y si, y si también no te gusta ninguna de la plantilla, eh, puedes eh, dibujar los que a ti más te gusten. Y en este caso yo lo voy a pegar por acá. Y si no, eh, puedes dibujar los que a ti más te gusten, ¿no? Quizás no estén en la plantilla. Eh, y, eh, o quizá te puedes o te gusta.. El piso sabio, o quizá te gusta eh, las plantas, las plantas fósiles en particular, entonces no es problema, tú solo tú vas a poner acá poco a poco los que a ti más te gusten, ¿no? Vamos a cortar acá un poco, ¿no? y listo, ¿no? Así más o menos yo tengo en el paleozoico bueno, la fauna o los seres vivos que vivieron en dicha época, ¿no? Como el paleozoico, a ver, eh, luego en el mesozoico lo que yo tengo es eh, seres vivos como los antes ¿no? como los pequeños amonites que vivieron en eh, una pequeña, eh, son caparazones de antiguos cefalópodos ocultos. Y tengo este, este, ¿no? Ellos vivieron en la época de los dinosaurios yo acá no tengo ningún dinosaurio, lamentablemente, pero también tengo, eh, tengo este, estrellas de mar de dicha época, equinodermos, ¿no? entonces lo que yo voy a hacer es seguir pegando a cada fósil en su respectiva etapa. esos ocho. coméntame si quieres hablar de un especial para que hable de él y lo ponga acá por ejemplo acá yo también tengo un belemite o bueno un antecesor de una un antes quizá no es de lo que hoy en día son los calamares bueno está por ahí es un belénite y estos también son el jurásico y el cretácico no y el mesozoico entonces yo los voy a poner acá no luego por último qué más acá por ejemplo yo tengo un hueso, un o como no sabios, eh, o reptiles, estos lo que hacer es poner una pequeña, un pequeño hueso como símbolo de que al menos algún vertebrado hubo en esa época. como te digo, si no te gusta o no están los que te más te gusta o quieres poner otros que a ti te llamen la atención, tú vas imprimirlos y decorarlo a la manera en que tú te, te llame más la atención, ¿no? no hay ningún problema de ello, esto es totalmente libre de tu creatividad, puedes usar los colores que quieras, puedes usar los fáciles que tú quieras, ¿no? por último tienes acá lo que es una tortuga, no una tortuga que es desde hace unos 5 años, no, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a, vamos a poner la tortuga, pero las tortugas ya son más eh, usuales en lo que es el, el osoico, ¿no? que es la capa de color verde. Entonces nosotros sobre el cenozoico vamos a poner lo que es la tortuga en esta capa de acá, que es la más actual. Y por último, acá yo, eh, vamos a ver qué más le podemos agregar. Le voy a agregar quizá una hoja y un ámbar de un pequeño insecto. Entonces, vamos a también ponerlos en su respectivo periodo del seno sueco. estoy olvidando del amonite, el amonite lo voy a poner en el periodo mesozoico estoy cortándolo, voy a poner también la amonite en su periodo efectivo, ¿no? si no te gusta o te gustaría quizás que esto se vea un poco más real lo que puedes hacer es si tienes algunas o eh, figuras Vamos a por dentro y muy cerca de lo que es eh, la pared del recipiente. Ahí, como que estuviera enterrado, ¿no? Y luego le vuelves a echar lo que es este, las capas de encima, ¿no? Entonces, así por fuera, nosotros tenemos como que el registro fósil de cada capa de suelo de distinto periodo geológico, ¿no? Puedes separarlo de manera que tú quieras. En este caso, yo he hecho la división C clásica, he ido desde el precámbrico he ido el he ido el mesozoico y he ido el cenozoico ¿no? tú puedes ir poniendo los fósiles por fuera que más te gusten, puedes decorarlos también de la manera en que se ve lo que tú quisieras por dentro como por fuera y puedes usar los colores que tú quieras en el siguiente que tú tengas o no desees, ¿no? no hay problema es su, este, esto es totalmente libre para que tú elijas ¿no? la idea es la, la misma pero entonces chicos otra vez vamos a repetir en orden, yo en este caso he usado una capa de ron para lo que es el precámbrico. en el precámbrico no he puesto porque eh, generalmente bueno, la capa es muy pequeña en el precámbrico, que es una capa de ron yo no he puesto en la base eh, ningún fósil ¿no? porque precámbrico representa la etapa más antigua eh, eh, la capa más antigua eh, en la cual había formas de vida simples como algas como células y eh, eh, no, eh, no existían eh, no existían seres vivos que hayan no existían muchos seres vivos que se han encontrado en esa época luego en este, los después eh, después yo he puesto lo que es el paleozoico a la capa roja acá por ejemplo yo he puesto eh, artrópodos ¿no? por ejemplo eh, seres invertebrados como eh, este anillito del silúrico digo perdón, del paleozoico eh, he puesto también otros como los trilobites ¿no? los trilobites que son conocidos del paleozoico he puesto el dunclusteus que es un pez acorazado que es del paleozoico pues todos ellos han vivido a lo largo de la época de paleozoico, ¿no? Eh, ellos, ellos están estos de acá eh, han vivido en distintos periodos, ¿no? Pero como yo estoy poniendo solo una capa al paleozoico, entonces los estoy poniendo en ese periodo, ¿no? Si yo quisiera ser más específico, tendría que ser una capa diferente para cada periodo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ustedes han vivido en el demónico. Y yo sé que, por ejemplo, este trilobite del carbonífero, ¿no? Entonces eh, yo tendría que dibujar quizá dos eh, capitas diferentes para el paleozoico, que son para el paleozoico y ponerlo cada uno, Luego ¿no? No, yo he puesto en el mesozoico. En el mesozoico yo he puesto, por ejemplo, eh, lo que he puesto isos de. lo que son el isos de mar del petácico. He puesto lo que son este benemites. ¿No? He puesto también un monite, ¿no? que son muy característicos del Jurásico, del Cretácico, que son del Mesozoico. Entonces, si yo mira, quizá, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, acá le he puesto un pequeño hueso que representa quizá eh, un, eh, la parte de un dinosaurio quizá, ¿no? O de un reptil, ¿no? Puede ser un crissusaurio, puede ser eh, un chipacón, ¿no? Eso también es muchas veces, este, eh, chicos, quiere decir que a veces cuando nosotros encontramos quizá el fósil, el, el resto de un ser vivo, muchas veces no encontramos eh, totalmente el cuerpo, ¿no? O sea, no encontramos una parte de él, no y el resto de nosotros, eh, la idea es siempre reconstruir cómo alguna vez fue el ser vivo del pasado, ¿No? entonces tenemos la siguiente capa, no y por último yo a la capa de color verde le he puesto el seno negro, y en el seno por ejemplo, abunda, existe, por ejemplo, acá ha puesto una tortuga, que más o menos desde esa época de hace unos 5 millones de años. También he puesto unas imprentas de hojas y un pequeño ámbar, ¿no? Que quizá tiene un pequeño insecto dentro atrapado de en algún bosque de esos unos cuantos millones de años. ¿no? Entonces, si yo tengo eh, hacia arriba lo que es unas capas de suelo con registro fósil, eh, con fósiles que a mí me gustan o me llaman la atención. Si hay algún fósil que tú quieras que mencione, o en particular, dámelo saber en los comentarios, o también envíame tu foto de tú cómo lo está viviendo de decorando o cómo te ha quedado, ¿no? Todo esto, como puedes ver, lo he hecho en, en el mismo momento, así que, con el tema de tiempo lo he hecho un poco rápido, quizás tú con más tiempo, te puede quedar mucho mejor, quizás, este, esa manera, como tú lo haces, ¿no? Quiero que, si puedes, me compartas en, en el Facebook eh, un, juego, un comentario de cómo te quedó o alguna pregunta Por ¿no? último vamos a cerrar esto, este, este pequeño frasco Y así yo tengo, por ejemplo, un registro fósil ¿no? un, un símbolo, o mejor dicho, una representación de lo que es el placer escéptico Tengo un pequeño frasco con los fósiles que más me gustan a mí entonces chicos quiero que ustedes, gracias, espero, me gusten, me, espero que hayan estado conmigo, hayan podido avanzar conmigo y si no no hay problema, tómate tu tiempo puedes repetirlo, quizás llenar el frasco, no hay problema y espero que ustedes, este, eh, avísame en los comentarios o mándame una foto de cómo te quedó a ti, no quizás te quedó este, espectacular puedes hacer las partes que tú quieras, de las periodas que tú quieras, con el fósil que tú quieras de ese periodo, no hay problema, ¿no? y espero que este este pequeño que yo podido compartir y me hayan escuchado este pequeño momento para que ustedes puedan hacer esto en casa el momento que ustedes quieran si no pueden este sale el problema pueden otra vez volverlo a hacer y no es muy caro y puedes encantarlo con cosas que tienes en tu casa no espero que este Maya, este, estoy agradecido que hayan podido estar conmigo. Eh, le doy un especial agradecimiento a Andrea Viteca, que fue la que me dio la idea y también fue la que me ayudó a poder hacer este pequeño taller. Le pido a que me envíen sus fotos de museo, cómo ustedes les quedó. No. Y también eh, una foto y un comentario. Duda, no hay problema. Muchas gracias. Hola, me están preguntando que vuelvan a nombrar las capas. Ya, eh, acá he puesto yo cuatro capas. Me escuchan acá. Yo he puesto cuatro capas, eh, he puesto de cuatro colores diferentes. Y a cada capa, una que está encima de otra, la más de la de abajo es la más antigua y la de acá representaría la más actual. Entonces, como he puesto cuatro capas, cada una no tiene un nombre. No la primera, yo le he puesto el nombre de precámbrico, así se llama. Sino, sino este el nombre del precámbrico luego a lo que es la siguiente capa yo le he puesto el nombre del paleozoico a la siguiente capa le he puesto el nombre del mesozoico la capa de color morado, bueno en mi caso, ¿no? y en la capa de color verde yo le he puesto cenozoico ¿no? Entonces, la capa, el senozoico, es mucho más reciente que el mesozoico, y el mesozoico es mucho más reciente que el paleozoico, ¿no? Y por último, la capa más baja es la del precámbrico, precámbrico, ¿no? Así se escribe. Eh, eh, y por último, eh, el precámbrico, eh, esta es la capa más antigua, eh, no tiene muchos restos fósiles porque en esa época la vida se va desarrollando, ¿no? Asimismo, por ejemplo, podemos ver cómo ha evolucionado la vida desde seres invertebrados o trópodos, poco a poco a seres más complejos ¿no? Le, tú lo tienes con los fósiles de la edad que más te guste ¿no? y puedes hacerlo, digamos, para periodos ¿no? por ejemplo, el pesozoico podría separarlo en lo que es eh, criásico, jurásico y pésico ¿no? y en cada edad podrías ponerle un fósil que más te guste ¿no? para eso, si quieres, eh, pregúntale esto te gusta saber su edad o también puedes buscar en internet eh, la edad de tu fósil que más te gusta o la edad de y así pones todos los fósiles que a ti te guste a lo largo de, eh, de una capa en particular ¿no? y si ese es más antiguo lo vas a poner más abajo y si es más o menos, menos antiguo lo vas a poner más arriba ¿no? y así tú tienes un registro fósil de los fósiles que más te gusten ¿Cómo están? ¿Llegaron a acabar? Espero que sí, eh, bueno eso es todo por hoy, Si sí, eh, sí, eh, me gustaría mucho a mí que me compartas cómo a ti te quedó, cómo lo hiciste, qué más le agregaste, cuántas capas de colores hiciste, todo eso, y si quieres saber la edad de un fósil, eh, puedes escribir a la página del museo, eh, en los comentarios, eh, para que este nuevo, eh, tú puedas ponerlo en su respectiva capa, o también puedes buscarlo en internet, si te gusta, si eres una persona muy curiosa. Y eh, eh, si quieres puedes compartirlo al museo, eh, cómo a ti te quedó, cómo te gustaría llenarlo o qué más le has agregado. ¿no? También puedes colarlo por fuera quizá eh, cosas que a ti te gustan. También, por ejemplo, eh, puedes poner quizá algo adentro. No, no hay problema. Y si no te gusta como quedó, puedes repetirlo. ¿no? Es la idea es que tú lo puedas hacer de una manera fácil rápida y rápida esto es un poco de paciencia y creatividad y eh, un agradecimiento otra vez vuelvo a repetir a Andrés ¿no? eh, que me ha a relaborar este taller ¿no? tanto de la idea como eh, la plantilla de los fósiles ¿no? eh, eso es todo, chicos. muchas gracias y espero que me puedan compartir y volverlos eh, quizá volver a realizar otro taller de una manera creativa en otra oportunidad Muchas gracias.